Este es el video más difícil que hemos hecho, te lo juro. ¡Corre, corre, corre! corre? corre. ¡Hola, niño, no hagas más ruido! Relájate que todavía no has entrado. Mike <risa> de estar acompañado. Bravísimo. <risa> Bravísimo porque tú vas a ir a buscar a otra gente para ir a tu casa.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 yo no sé por qué yo me meto en estas cosas, te lo juro. Yo no, yo no sé qué yo hago aquí todavía. Ok, les voy contando un poquitico sobre este cementerio, mis amores. Déjenme explicarles que este cementerio... No voy a poder hacer la historia del cementerio. Mis amores... ¡Ah! ¡Ay, ya no voy a poder! ¿Por qué tú miras para allá? ¿Tú estás viendo algo? Mis amores, les cuento que este cementerio es uno de los más viejos acá en Miami Y en el 1805 fue que fue fundado Se dicen que hay más de 200... no voy a poder entrar aquí, te lo juro. Yo no voy a poder entrar. Niña, si vamos por el borde, nunca vamos a estar adentro. Ok. Se dice, mis amores, que hay más de 200 personas enterradas en este cementerio, pero desafortunadamente no se han encontrado todas y solamente hay cuatro y ya estoy viendo una desde acá. Hay otra tumba, mis amores Creo que hay como unas cuatro tumbas que todavía se pueden ver Y son de los founders de lo que fue Miami, mis amores Los nativos de acá, mis amores Así que cuando vinieron estas personas Como fue Henry Flagler, los Toms Todas estas personas estuvieron acá Por tu madre, no miren más para allá que me va a dar un hito aquí a mí Por respeto a las almas que están aquí, mis amores No vamos a estar grabando las tumbas ni nada de eso Solamente voy a estar haciéndole la historia de Dora Sugg la... No, mi hijo, hay muchas tumbas, hay muchas tumbas, tengo miedo La tumba que venimos a buscar especialmente es al fantasma de una señora Que murió el 18 de diciembre de 1905 Se dice que ella salió después de haber hecho todas sus cosas en la casa Y había agarrado lo que era un carrito con su caballo para ir a buscar más cosas Y era una señora muy conocida en el área de Miami porque su esposo trabajaba como comerciante. ¡Mierda! Camila, ¿qué tú haces? Camila. No. Ustedes no lo oyeron, el. Tú lo viste, ¿verdad? Fuiste Eso fue tú. Un bicho. Fuiste tú. Tú lo viste. Tú lo viste. Demasiada actividad paranormal Ya lo había escuchado que había mucha actividad paranormal De hecho se habían encontrado hasta un... Una cosa redonda Una cosa redonda, se lo juro Yo les voy a hacer el cuento ahora desde mi carro Dale, vamos no. para adentro No, no puedo Vamos a caminar por aquí por el borde, mira Por adentro, pero por aquí por el borde No, está la tumba del bebé Qué lugar más creepy este Te lo juro por tu madre santa. Qué video tan difícil mi amor, estoy grabando el video más difícil del mundo mundial, te lo juro. Estoy en un lugar donde hay muchísima actividad paranormal. ¿Juan? Juan. Mira, no se ve, Juan. Ay, Dios mío. Mi amor, estoy en un lugar donde hay mucha actividad paranormal. ¡Ah! Mis amores, yo traté de hacerles toda la historia, todo lo que pude desde adentro, pero de verdad hay demasiada actividad paranormal. Si este video llega al millón de likes, yo creo que yo vuelvo a entrar ahí de noche. Pero si no, no. El caso es, mis amores, que a esta señora, ella se pierde ese 18 de diciembre del 1905 y aparece a los tres días, en lo que le llamaban el desván del diablo. Tres días después encontraron el cuerpo de esta señora. Totalmente mutilado, con signos de estrangulación, con signos de golpes en la cabeza. Miami, Florida, diciembre 19. Dora Sox ha sido asaltada y asesinada. Muy cerca del cementerio. Dora había estado en el centro de Miami haciendo unas compras y su sobrino la acompañó hasta una parte de su regreso a casa también dijo haberla visto y hasta la escuchó pero en ese momento pensó que estaba cantando ahora pensando fríamente quizás estaba gritando por ayuda Mis amores cosas muy raras han estado pasando en este lugar o sea yo estaba hablando con Pucci se cayó la llamada nos quedamos sin batería ahora pudimos encontrar un lugar donde yo me pudiera sentar para coger como que un break y poder terminarles la historia es un lugar con mucha, mucha actividad paranormal pero mucha como les había contado el asesinato de Dora fue tan pero tan horrible mis amores que se hizo popular en todos los Estados Unidos y todos los investigadores de todo el país vinieron a Miami y cuando ya estaban aquí le echaron la culpa a un señor llamado Cari. Aunque eso ha quedado un poquito turbio porque el caso tomó tanta fuerza pero tanta fuerza que lo pusieron a dormir Echándole la culpa a este señor que no se sabe si lo hizo o no Se dice que Dora anda por todo este cementerio y es de esos fantasmas con más llanto, con más sufrimiento y hasta llega a asustarte Estuvo contando una muchacha que una vez vio a una señora vestida de negro sentada sobre una tumba y le pareció muy extraño y la siguió y se desapareció atrás de un árbol y da la casualidad que a Dora la encontraron en un árbol una vez que pasó esto la chica decidió esperarla afuera en eso pasó a la policía y ella le dijo que estaba esperando a una señora muy rara que había dentro del cementerio vestida de negro completamente y los policías le dijeron tranquila esa es Dora es como parte de la familia se dice que el cuerpo de Dora nunca ha podido descansar